Hola, mamis y papis, ¿cómo están? El día de hoy me van a acompañar a cortarme el cabello porque pues ya se me está cayendo <ríe> muchísimo en um, cualquier momentito, mira y, y antes de que se me caiga todo quiero hacerme un corte más pequeño para que sea menos traumatizante. Y también les voy a contar mientras cómo fue que me enteré que yo estaba enferma y tenía cáncer y cómo lo tomé, cómo lo tomó la gente que estaba a mi alrededor y también más que nada qué síntomas tenía y porque es muy raro, o sea, no te das cuenta, de verdad es muy, es muy silencioso y, y hay gente que se, se da cuenta muy tarde. Primero voy a cepillarlo con mi Tangle Teaser, se me rompió pero pues es un cepillo muy suave, me lo, me lo quiero cortar como hasta por aquí. Como un corte de esos que dice, cerrando ciclos, mi novio me dejó, empezando una nueva vida. <risa> Espero, me lo voy a empezar a, a desenredar. Bueno, todo empezó cuando yo me fui a Suiza. En ese video que decía, nos mudamos a Suiza. Todo empezó con un ganglio inflamado Yo tenía una bolita muy chiquita de este lado Todavía puedo sentirla de hecho Una noche yo la noté porque yo siempre me ponía crema en, los, en el cuello Y una noche la noté y le comenté a mi novio Y me dijo, ay podría ser peligroso, tienes que checártelo y estaba como, ay no, es que pues vengo del calor, vengo a Monterrey hacía calor, bueno, no tanto, pero pues, era noviembre y no estaba tan frío y pues aquí hace muchísimo frío, es el cambio de clima normalmente los ganglios se inflaman cuando hay alguna infección o que gripa o algo por el estilo <risa> mira esto entonces eh, pues, dejamos pasar el tiempo, y después me contrataron para un trabajo en Dubai, y en enero me fui a Dubai, ¿eso? La bolita yo me la encontré en diciembre, como a mediados de diciembre, entonces yo me fui a Dubai en enero. Y estuve en cuarentena y todo normal, dos semanas. Um, y la bolita seguía ahí, pero no había crecido, pero ahí seguía. Entonces mi novio cada día estaba más preocupado y yo, ay, déjame vivir la vida, estoy en Dubái. Después me dio una gripa muy rara, que más o menos ya en febrero me dio una gripa que me daba mucha tos y así, pero pues creo que era solo gripa. Al final que se me quita la gripa, pues no toque la bolita así ahí y ya me empiezo a preocupar un poco más. Y voy al doctor ahí en Dubái y les comento, mira, pues tengo esta bolita desde hace dos meses. Yo especifique muy bien que era desde hace dos meses porque a veces si dices que tienes como un mes o algo así, no te toman importancia porque si es máximo un mes, por ejemplo, puede ser que sea algo cualquier infección. Entonces yo les dije oye, pues tengo esta bolita desde hace dos meses, me dio una gripa, no se me ha quitado, y tal, y tal, y tal, y me dice, hay que mandarte a hacer radiografía, hay que mandarte a hacer un eco, hay que mandarte a hacer una biopsia después. Mi seguro me alcanzó a cubrir el eco, que es como un ultrasonido, y en el eco salía que eran varias bolitas, eran muchas, muchas bolitas, que no era la tiroides, decía que eran los ganglios. Miren, ya terminé de cepillarme el pelo y me salía todo esto. Oigan, yo no soy experta en cortes ni nada. <risa> Nunca me he cortado el pelo tan chiquito, ni a nadie. Este, entonces, a ver qué tal sale. Entonces, mi seguro me alcanzó a cubrir el eco, que es pues el ultrasonido y me dijeron que ya lo demás no me iba a cubrir porque pues es algo que me salió hace dos meses y yo llevaba un mes en Dubai entonces como es algo que me salió fuera de la cobertura de mi seguro no me lo cubría me lo voy a cortar en trencitas porque en la asociación nos dijeron que aunque esté pintado el pelo como quiera lo puedes um, Donar. Entonces lo voy a donar. Y así con trencitas. Me siento como en la de enredados, como Rapunzel cuando se corta tu cabello. Volviendo a la historia, entonces el doctor me dijo, pues necesitas eh, una biopsia, pero no te preocupes, tú puedes esperar mientras no te duela y mientras no se haga más grande. Y yo así de, el cáncer no duele, no duele. Entonces... Me dijo, pero te recomiendo que te hagas la biopsia en tu país de origen, porque aquí es muy caro, cuesta mil dirhams, que son como casi mil um, pesos, creo. Ya me dijo eso y pues yo arreglé todo para, para venirme a México. Pero antes de venirme yo tenía que ir a Suiza a ver a mi novio. Entonces, me fui a quedar a Suiza dos semanas antes de venirme a México. Y cuando yo me voy a Suiza, mi familia me dice que mi tía, hermana de mi mamá, estaba mal, tenía cáncer de ovario y todo fue muy rápido. No sé qué estoy haciendo. Entonces, cuando yo llego a México, pues, tuvimos que lidiar con el dolor de lo que estaba pasando mi tía. Todavía nosotros no sabíamos qué era lo que yo tenía. La primera semana que yo estuve aquí, me hice una biopsia. Me inyectaron una aguja y sacaron una muestra del líquido que yo tenía dentro y se tardaron como 10 días en darme los resultados. Entonces entre ese lapso de 10 días, pues, mi tía se pone muy mal y lamentablemente ya fallece. Nos damos cuenta que el cáncer que ella tenía era genético y mi doctor nos recomienda hacernos exámenes, de... exámenes genéticos a todos. Dos días después de que mi tía fallece, mis resultados de la biopsia vienen y dicen que lo que yo tengo es linfoma Hodgkin. Linfoma significa cáncer en el sistema inmune. Entonces no es como cualquier cáncer porque el tumor es líquido porque va en la sangre. No es sólido como el que se pega en un órgano. Me mandan con la hematóloga, no me mandan con un oncólogo. Entonces pues la hematóloga me dice este Pues tienes esto y te ingresamos mañana al hospital para empezar con los estudios y la quimioterapia. Entonces al día siguiente ellos me... Uno de los estudios que me hicieron fue un TAC con contraste. El contraste es como un líquido que en las máquinas hace resaltar tus órganos para verlos mejor. Entonces es un líquido que me tomé, que era como naranja. Y un líquido que me inyectaban mientras yo estaba en la máquina adentro. Y mientras te lo inyectan, sientes como todo tu cuerpo caliente. Y sientes ganas de hacer pipí. Y entonces, ese estudio reveló que pues yo no solo tenía linfoma, la enfermedad aquí, que también tenía los ganglios del pecho, varios del cuello, obviamente en, en el área del abdomen, en la ingle y en la axila y eso lo convertiría en una etapa 4, cosa que aún no entiendo porque yo me puse a investigar y etapa 4 significa que ya está en otros órganos, pero no sé, así lo manejaron. Entonces, pues eso define que mi tratamiento va a durar 8 meses, que son 16 quimios, 2 cada mes, o sea una cada dos semanas, como son muy seguidas, para no picarte las venas, mira cómo estoy, estoy toda picoteada. Y acá también. Para no estarte picando los brazos tan seguido, te, y te ponen un portacat. Un portacat es un tamborcito que te ponen aquí. como un tamborcito por aquí metieron una cámara y dejaron el tamborcito aquí y este tambor tiene una un catéter este que va al corazón directamente para distribuir mejor la quimioterapia y bueno entonces la primer quimioterapia me la dieron ahí en el hospital después de... Ay, no sé qué estoy haciendo Solamente el segundo día, uff, unas náuseas que me dieron Horriblísimas, horribles Pero solo me duró un día Entonces mi segunda quimioterapia fue hace dos semanas y déjenme decirles que sentí que me moría y me dio un dolor muy raro en la quijada que yo no podía comer. Me duele, me duele, como cuando muevo el pelo del lugar será porque ya se me está cayendo no lo entiendo ¿qué tal me quedó? Bueno, como que me distraje mucho con el corte y no les conté cosas importantes. <risa> Todavía no es todo. También les quería decir los síntomas que yo tuve de mi enfermedad. Bueno, primero que nada, pues, obviamente los ganglios inflamados. Um, tenía sudores nocturnos. O sea, en las noches en medio de Suiza, que estaba el friazo y yo me despertaba sudando, empapada, o sea, me tenía que cambiar la ropa, teníamos que quitar este, la sábana y, y, y limpiar y así, porque yo sudaba muchísimo. Me pasó como cinco veces nada más en Suiza y dos en Dubai. Mientras yo estaba en Dubai me dio coronavirus, por cierto. Otro síntoma que dicen que es que bajes de peso sin explicación alguna. Yo la verdad eso no lo pude notar porque yo siempre he sido muy muy flaca y realmente no estaba comiendo suficientemente bien como para estar más llenita de lo que estaba, entonces eso no lo noté tenía dificultad para respirar, tenía tos seca que obviamente se me agravó con el coronavirus, me duró pues lo que me duraron los síntomas y luego ya después del coronavirus me, me, me bajó la tos, o sea ya después no tuve tanta no lo puedo explicar, se me quitó ese síntoma y pues hay otros síntomas de, de cáncer, de, de linfoma, que no tuve a lo mejor. Pero pues sí, prácticamente eso fue lo que me dio, así que por favor estén muy atentos a su salud. Este tipo de enfermedad cada vez es más común, no entiendo por qué. He leído que por exposición a radiación, pero yo no he estado tan expuesta a radiación del tipo que es mala para el cuerpo humano, entonces no lo entiendo. Por favor, cuiden muchísimo su salud. Hay veces en las que no nos damos cuenta y es un poco tarde. Estén atentos a todo lo que su cuerpo les dice y... Espero que la historia les sirva de alguna manera, <ríe> al menos saber los síntomas. Los veo en el próximo video y muchas gracias por ver este.